les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal y ahora vamos con la quinta opción para trabajar con color dentro de ilustrador puedo seleccionar un objeto o todos a la vez voy a poner comando a y voy a darme cuenta de algo muy interesante que está pasando en el panel guía de color con este círculo que está aquí o también lo puedo ver arriba en el panel de control en cualquiera de los dos que dé un clic se va a abrir esta opción que dice colorear ilustración voy a hacer a un lado esto tengo dos pestañas la una para editar y la otra para asignar me voy a ir a la de editar y ustedes están viendo que el color que más resalta es el color base pues tranquilamente yo puedo cambiar el color base por cualquiera de ellos simplemente con un clic también puedo intercambiar los colores si se dan cuenta aquí voy cambiando un poco más los mismos aquí voy dando más opciones más opciones para crear en la parte inferior yo tengo esta opción para trabajar para RGB o CMYK. Y también puedo manipular los colores de acuerdo al deslizador, donde dice ninguno en la parte inferior, también tengo los libros de colores y también puedo extraer los solid quotes que ya expliqué en videos anteriores. Muy bien, puedo quitar simplemente elegir ese color base y con un clic acá puedo quitar un color o con un clic puedo añadir otro color si doy un clic acá en la cadenita voy a armonizar todos estos colores y automáticamente me van a cambiar de acuerdo a lo que yo necesite y quiera muy bien voy a hacer un poquitito más hacia la derecha también puedo asignar estos colores los preestablecidos son los colores que guardamos hace un rato en el panel de muestras puedo cambiar de color por el mismo ok o puedo elegir el grupo de color que yo quiera miren aquí simplemente con un clic y automáticamente se va a cambiar el color que yo necesite vamos a dar un clic en ok vamos a guardar los cambios y ahí lo tenemos